que mucho mejor, usen pues el son A nuestro alcalde Eduardo le hemos escuchado decir una y otra vez cuán importante es para él la familia la familia y sobre todo esas educa esa educación que nos ha dicho en varias oportunidades cómo con su padre y su madre, la monja y Lolo, recibió. El orgullo que siente de cada hermano, pero el orgullo que siente de cada hijo que tiene con su eterna novia, doña Tati. Él es nuestro alcalde, lo tenemos y los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Nosotros tenemos el alcalde que nos merecemos. ¿verdad? A los directores municipales, autoridades representantes del gobierno central, autoridades del Partido Revolucionario Moderno PRM, empresarios, amigos y colaboradores de esta gestión. De igual manera, a la prensa, medios de comunicación, empleados de la alcaldía, y municipios en general que nos acompañan. Una ocasión muy especial en la que el señor alcalde de Santo Domingo Oeste presenta su rendición de cuentas correspondiente a las acciones y proyectos de todo un año de trabajo. Agradezco de manera inconmensurable el honor de presentar el discurso central de un gran amigo y hermano, un hombre imperfecto, como todos los seres humanos, pero con grandes virtudes y cualidades que le hace ser un hombre con el corazón inclinado a la solidaridad. El deseo de servir en él es como una llama que nunca se apaga. Cuando era solo un niño sobresaliente a sus amiguitos, por su determinación e inteligencia, siempre abundaron en él el liderazgo y el carisma que le han acompañado hasta el día de hoy. Siendo muy joven, ya era una promesa viva voz en el deporte del béisbol, codiciado por las grandes ligas, tuvo que dejar pasar cosas ofertas ante la propuesta de firmar con algunos equipos pues su padre, un hombre de familia un guerrero y trabajador incansable le motivó a continuar realizando sus estudios ese niño se convirtió en un joven luchador y esforzado hoy es un exitoso empresario y líder indiscutible de este municipio santo domingo oeste revestido de los valores familiares Aprendidos a través del ejemplo de su amada madre y su heroico padre, ese padre inolvidable que sigue vivo en su corazón, siempre lamentando no haber logrado el éxito cuando él aún estaba con vida. El político, amigo empresario y hombre de familia que presentaré a continuación ha librado batallas impensables en el año 2010, en solo unos pocos meses logró derrotar en una convención interna a quien para ese momento era el único y más influyente líder local del partido que lo representaba. Era la primera vez que aspiraba a un cargo electivo. Llegó sin estructuras, llegó sin rangos dentro del partido. Llegó y desde entonces se quedó grabado en el corazón del pueblo. En esas elecciones del año 2010, todo Santo Domingo este gritaba vino a voz, el triunfo indiscutible de su proyecto para la alcantía, a pesar del mil robo de esas elecciones emblemáticas en su historia dentro de la política. Les presento a un hombre ganador, con deseos inagotables de servir a la gente, un ser humano humilde, con rostro del pueblo, el niño que soñaba, es ahora el constructor de los sueños de su amado municipio. El hombre que jamás se rinde, él sigue creyendo en la gente y vive agarrado de Dios. En solo tres años ha logrado mucho más que lo que han logrado los anteriores alcaldes en 16 años. Simplemente increíble. Señores, recibamos con un aplauso fuerte y de pie al alcalde del municipio de Santo Domingo. Estábamos arrodillados de una pandemia como fue el COVID-19. Y aún así, nosotros recibimos una alcaldía con una deuda alrededor de 500 millones de pesos. Con una alcaldía que era totalmente un desorden. Y nosotros con esa paciencia, esa tranquilidad, esa austeridad y sobre todo con el compromiso de la transparencia y del manejo público de los recursos, nosotros en, en el a cabo de un año o menos de un año y medio pudimos sanear la situación y poder salir hacia adelante. Cuando aspirábamos a la alcaldía prometimos 17 puntos y hoy hemos cumplido con 16 que se lo voy a enunciar en un momento. y no hemos cumplido con el 17 que era entrada y ampliación del café porque no hemos sido beneficiados por el country club para que no sean los pequeños terrenos que necesitamos. cuando llegamos ningún empleado tenía seguro había una deuda con la TCS con eh, de más de 60 millones de pesos, nosotros ahorramos. Con la compañía de que cobra los desechos sólidos, por encima de 82 millones de pesos, también ahorramos. Con la cooperativa de los empleados, alrededor de 7 millones de pesos, también ahorramos con la DGI, con los sufridores, y en fin y una carga eh, de, de, de social de más de 100 millones de pesos de pasivo laboral, que nosotros también ahorramos o sea que el dinero que ha llegado a, a, a la alcaldía se ha empleado de manera correcta no teníamos un bueno, no teníamos parámetro municipal porque la alcaldía funcionaba en distintos, en, disti en distintos locales. Estamos trabajando en un local y próximamente, en un par de meses, ya tendremos nuestro palacio municipal para nosotros, porque el que se casa tiene que tener una casa tiene que tener una, una, una casa y la casa del municipio Santo Domingo Este es el palacio municipal que próximamente nosotros vamos a inaugurar llegamos prometimos que no iba a quedar un sector del municipio que por más de 40 años no tenían y condenas y no tenían calles hoy en día estamos, hemos intervenido todos los sectores de este municipio que no tenían acera y contener gracias a la colaboración del señor presidente Luis Abinader por de la liga municipal del gobierno central y del ayuntamiento yo le voy a decir algo cuando teníamos que venir de la zona de mansión y cogíamos operaciones especiales. Ustedes saben todos lo que somos de aquí, que cuando llovían había que ponerse eh, eh, juntas en los zapatos para poder cruzar. Si venían en un motor de un motor, se salpicaban atrás. Si venían en su vehículo había que lavarlo. Hoy en día, gracias al señor presidente Luis Abinader, que ha demostrado que ese presidente que ha tenido más compromiso en la historia de este país con este municipio desde Operación de operaciones especiales, la Jimüela Bocante, eh, eh, la y todo ese, ese, ese, ese circuito está hoy debidamente afaltado. deportivas iban a ser remozadas. Aquí no hay una cancha en el municipio que el ayuntamiento no haya intervenido. Los parques. En los próximos días vamos a inaugurar tres funerarias. Tenemos para empezar cinco canchas deportivas nuevas. Vamos a empezar Ahí donde funcionaba la Pulga, que ya ustedes saben que inauguramos el debate de los Famosos, que era donde funcionaba la Pulga, que consiste en cuatro canchas, cuatro canchas, dos de voleibol, dos de voleibol, una de voleibol y una de tenis. En los próximos días, donde estaban los camioneros, vamos a empezar una de fútbol como para el torneo internacional. que bien, con la inversión de más de 72 millones de pesos. Ya está licitada, ya está adjudicada y en los próximos días comenzamos a trabajar. Tenemos también en todo el municipio, vamos a continuar. Con el plan de asfaltado, bacheo de calle, reparaciones de alcantarillas y contenes, se están haciendo por acá una inversión nunca en el municipio. Se están saneando todas las cañadas, todas las cañadas, principalmente la cañada de Guajetía. Y en los próximos días se va a inaugurar. En los próximos meses se va a inaugurar la cañada de la calle 8. También digan mucho, muchas de estas obras no corresponden a la alcaldía. Pero la, lo que no puede hacer la alcaldía tiene que tramitarla. Y eso es lo que nosotros nos hecho. No hay una obra que aquí en el municipio Santo Domingo Oeste se haya hecho o se esté haciendo que no haya sido canalizada por nuestra gestión. Te agradezco de verdad a ese gran equipo que está trabajando con nosotros. Le agradezco a la Dirección del Partido Revolucionario Moderno porque ha sido un soporte, un sostén para que nosotros podamos hacer buena gestión. Nosotros, asimismo, mismo, continuamos, hemos hecho el Parque de los Mirales en este año. Ya se está terminando, se está terminando el Parque Duarte en Azcaoba. Se está terminando el Parque Eduardo Pérez en Atonuevo. Hemos con relación a los bomberos, eh, tenemos prácticamente tres estaciones nuevas de bomberos. Tenemos. Un trabajo directo en protección al medio ambiente, donde más de 153 casos han sido resueltos de manera satisfactoria. O sea, en el plan de ayuda, cuando llegamos a los embecientes, se le daba una ayuda de 1.500 pesos nosotros duplicamos la cantidad y estamos dando 2.500 pesos. A los estudiantes se les da 1.000 pesos, nosotros estamos dando 2.000 pesos. Porque nosotros que venimos de clase humilde, venimos de barrio, sabemos que de la única manera que nosotros podemos ayudar y podemos hacer que esta sociedad cada día sea más justa es con la educación. La cultura Señores, cada vez que me toque estar aquí, siento la satisfacción del deber cumplido. Yo voy a decir ahora, en, en el periodo de abril 2022 a marzo del 2023, lograr nosotros como ayuntamiento, se han recibido 821 ,295, con, eh, con 12.83 centavos. Eso era ascendiente, pero los gastos han ascendido a 771 millones de pesos. Gastos de personal 140 millones, servicios municipales 314, inversión por 241 millones y educación y salud de alrededor de 30 millones de pesos díganme ustedes cuando se manejan esas cuentas clases ¿esto es cambio? ¿sí o no? ¿esto es transparencia? entonces yo les voy a decir algo a ustedes le pido como dijo ahorita la presidenta este municipio no es de nosotros, este municipio es de todos, tenemos que tener la capacidad, la madurez de que cuando las cosas están bien, no importa el color de partido, no importa a qué clase social que mostrado más compromiso con este municipio, como lo ha